Cuando le llamé para pedir la entrevista y le dije soy Zaki desde Egipto, ¿lo primero que se ocurrió fue Gamal El Gandur? Pues... La verdad que uh, uh, tenemos un recuerdo por, por desgracia. Uh, yo, por ejemplo, tú es, has, uh, has comentado pues, uh, uh, la Eurocopa del 96, donde pues, yo erré un penalti. ¿No? Y, y te viene pues, en la memoria. En el Mundial de, de, del 2002, de Corea-Japón, pues, el principal recuerdo, por desgracia, es de, de, del árbitro. Yo creo que eh, una cosa es fallar un penalti y la otra cosa es acumular un montón de errores que hacen pues, eh, la desilusión. Es decir, eh, el pensamiento muchas veces se va hacia Gandul pero eh, es más, mucho más frustrante que lo que es el, el, el error de, de, de fallar un penalti. Eh, cuando uno acumula muchas cosas, pues tiene el pensamiento de, de que no solamente eh, es un desacierto, sino eh, es, eh, es que cuando… Eh, casi casi es mejor no ver no ver eh, eh, las imágenes del partido, porque uno se pone las manos en la cabeza. ¿No lo ha, vuel ha vuelto a ver otra vez? ¿No lo ha vuelto a ver el partido? ¿El partido? No, bueno, he visto las jugadas. He visto las jugadas. Las jugadas, eh, nosotros, eh, eh, para trabajar eh, y llegar a un mundial, eh, todo el mundo tiene ilusiones. Compartidas, un esfuerzo eh, de muchos años, y después, nosotros eh, este era el último mundial que, que participábamos. Diferente gente, eh, yo era mi tercer mundial, o sea que eh, era eh, el último mundial, era la, la última oportunidad. Y, y, y lo que penaliza en este caso ya no es una, una opción deportiva, lo que penaliza son errores ya continuos que hacen que la frustración y la decepción sea mayúscula.